También en México, eh, la chacana, la forma de la chacana, la chacana, ha venido siendo parte de distintas eh, apropiaciones, ya sea para diseñar gestiones de gobierno, ya sea para ordenar una organización determinada de una institución, e pues, eh, inclusive eh, ya es eh, parte de una herramienta pedagógica. Ya se la estrategia eh, diseños curriculares ¿no? en algunas universidades indígenas de, de, de Colombia y se han diseñado pues, de materiales educativos. Y en nuestro país también eh, ya eh, las universidades indígenas han adoptado la chicana con una forma curricular y el gobierno municipal hace algunos años en La Paz también tiene sus textos escolares a partir de la chicana. ¿no? Entonces parece que dando, eh, la Chacara está entrando transversalmente a nuestra sociedad con toda su fuerza cósmica y depende ahora que en un tiempo de, de, de avance unidimensional eh, se construya pues, una herramienta opcional, ¿no? porque no se trata de imponer, que es un camino, como también pueden aparecer la gente guías de lectura, textos, libros de texto. Eh, que eh, una partir de otra configuración, de otra matriz, organizativa. entonces eh, en, gracias entonces, miren ustedes ahí, nos voy un material un material que tiene que ver precisamente con la musil cósmica del universo en la parte derecha y en la parte izquierda que es un arte del de artista, la llamada Amami, la Amami te voy a configurar precisamente una, una idea de la totalidad cósmica, vinculando los mundos, los mundos, los distintos mundos que subyacen en eh, nuestra memoria, no? desde la configuración del mundo, del mundo de aquí, pasando por la energía creativa del cosmos y que tiene que ver con eh, los animales, los espíritus. Los animales son espíritus cósmicos. ¿no? Y eh, obviamente, esta idea del vientre, de la generación de la vida que viene del cosmos y se articula como parte del del rayo, de los pueblos, se articula a la tierra. ¿no? Entonces, esta imagen nos da la idea precisamente de una ontología relacional de la totalidad que es algo que la modernidad capitalista desde 1892 ha intentado y ha roto en muchas situaciones. Nos ha desvincularlo de la naturaleza, nos ha desvincularlo del cosmos y lo que es la chacara precisamente es como se dice es una posibilidad de articulación y de conexión con otros mundos. Pasemos ¿No? por Entonces, la propuesta que hay que ver con en el mundo y en los mundos, ¿no? es decir, intentar estar en conexión con los ciclos solares, ciclos lunares, y desde ahí también, con el respeto, con la aceleración, con la reverencia a, los, a las distintas expresiones de los si no, la naturaleza también pensar en la pedagogía, ¿no? es decir, que la pedagogía, la práctica la enseñanza, de la lectura, de la literatura, de la oralidad. También se enfrentan a un orden de la naturaleza y del cosmos, si y no sea un trabajo solamente antropocéntrico del profesor, como un todo, todo que puede haber dicho, o y otro todo por la mente y la inteligencia. Claro que jueves, eh, todo eso es un factor importante, pero también tiene que ver el orden cósmico del que somos parte. Vamos, por favor, contigo. La Chacara la chacana, Encontramos en nuestra tradición milenaria del el de Tijuana, ¿no? y últimamente ya se ha ido bastante. Hay mucha teoría, inclusive contradictoria la entre las teorías sobre la Chacana o la Chacana, pero tienen una matriz, digamos, eh, que comparten todas las teorías, todas las posiciones, todas las vivencias de los pueblos cuando se asume que la Chacana es precisamente la posibilidad. De un encuentro, de un triángulo, de las parcialidades de la izquierda y la derecha, y de los puntos de arriba y de abajo, y en ese taiping, desde el centro, que se da eh, desde el espial o desde el centro circular, eh, se articularían de una furia todas esas dimensiones de la izquierda, de la derecha, de arriba y de abajo. ¿no? Por ello, nuestros pueblos, la lógica de los pueblos, son circulares, que es algo distinto a la lógica lineal del tiempo occidental, del tiempo moderno, capitalista. El pueblo no hay que despeciarlo no por un lado, sino hay que ver la manera de compensar, de dialogar entre el tiempo lineal dominante en el mundo, en las instituciones, en los estados, en las organizaciones educativas el tipo circular de la naturaleza de los, de los pueblos. Recordemos que la Ayacán viene de una configuración mayor, que es el tohicancha, Ya es el nombre gusto, que es el lugar más sagrado de los incas, que los incas constituyeron, pero antes los incas, en Diabara, ya había la expresión de Ayacán. Sin embargo, esta lámina, al contrario, la construcción de los ayacuti, eh, de la colonia temprana, eh, de la conquista temprana, logra, eh, digamos, eh, dibujar antes de que los españoles la destruyeran, ¿no? Porque era una nariz de oro. Y ahí puede generar un a la chimana y otras configuraciones que tienen que ver con la forma del ordenamiento cósmico ancestral, ¿no? Obviamente esta, pues, esta, pues, esta forma cosmológica, en imagen, ya es producto de tesis corporales, producto de tesis de maestría, ya hay bastante producción en otros países, y han logrado, digamos, configurar una matriz de representación de la realidad ancestral, que sería muy distinta a la matriz de representación occidental moderna. ¿Siguiente? ¿Sí Bien. Cuando hablamos de, de, de la chacana, tengo acá una un imagen de un diplomado que la Cámara de Literatura había organizado hace bastantes años y eh, tenemos que ver que la chacana implica una configuración cósmica relacionada a los tiempos eh, agroecológicos y también al camino del Sol y de la Luna y de las estrellas. ¿no? Entonces, de manera, vamos a ver que la Hayatam tiene en el mundo de arriba, por ejemplo, una dimensión del ser, una dimensión del mundo y de la hay, ¿sí? que tiene que ver con el espacio de ritmo, ¿no? que también se lo relaciona con el espacio mental, con el espacio eh, del pensamiento, pero sobre todo con el, espacio, con el espacio espiritual, el espacio del ser, de la hay, de, los, de los sentimientos, de la subjetividad, el espacio de la izquierda, eh, el eje de la izquierda es el eje de la línea que tendrá que ser el espacio del saber o el espacio eh, del lugar de los conocimientos. La parte de abajo tiene que ver con el lugar del hacer, el espacio o la marcha del hacer, es decir, la forma como nos organizamos y cómo nos articulamos. Y finalmente, el espacio del poder es las decisiones del poder, la pica masa. Y estos cuatro elementos son circulantes: el saber, el ser, el saber, el hacer y el poder. Cuatro ¿no? elementos, no obviamente, en el, el castellano, pero que además tienen unas connotaciones impresionantes. Esta forma explicativa de la chacana tiene que ver, sin embargo, con los tiempos. ¿no? En este tiempo, por ejemplo, en este momento, estamos pasando de. Estamos llegando a septiembre. De junio, del 21 de junio, junio al 21 de septiembre, que sería el huití macha, ¿no? Tiempo frío. Estamos pasando el frío, ya que sí está pasando el frío. Esa temporada del frío es muy importante y ahora llegamos a la baja macha, que sería el tiempo del calor. ¿no? Ya vamos a el calorcito. Eso será desde el 21 de diciembre. 21 de diciembre se la ahora el Día de las Islas. Y el día de Checo, en verdad, no es el 24 de enero, sino el 21 de diciembre. Y ya hay bastantes fiestas en Canal 4, por ejemplo, que día de las niñas, que son las dimensiones pequeñas que tienen potencia y energía para conservarse en el mundo de los otras Entonces, ya, llegamos a diciembre y pasaremos seguramente por el 1 de, 2 de junio, día de muertos o fiesta de los años. ¿no? que es cuando ya hemos estado preparados, vamos a recibir a los que han partido y los que han dado la visita otra vez. ¿no? Y luego reiniciaremos el sitio hasta de diciembre a marzo, que es el tiempo húmedo, el tiempo de la fertilidad, el tiempo de carnaval, por ejemplo. ¿no? Entonces, esos son muchos tiempos, el tiempo frío, el tiempo del calor, el tiempo húmedo y el tiempo seco. Y de la mitad hacia arriba podemos ver que es una configuración si masculina, y de la mitad para ah, abajo es una configuración femenina, ¿no? El calor y la humedad. Y ese arriba, más bien, lo seco y lo frío, luego que la dimensión se complementa, Entonces, cuando se habla de la dualidad, la vida tiene que ver en estos términos, ¿no? El, de complementariedad, a partir de los ciclos de la naturaleza. ¿Hacemos por ¿no? Para que entonces de esta dimensión digamos, conceptual, tenemos, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Que en este momento vivimos un contexto de pandemia y que durante los últimos dos años no se ha hecho mucho en torno a la estrategia educativa los mismos maestros han mandado a tener cartinas y es de lectura y actualmente ni en la Facultad de Humanidades ni la usan, lo no han hecho con fuerza, y dentro del el Ministerio de Educación en su momento, y dice que no van a tener una estrategia eh, para que los estudiantes puedan trabajar en sus casas o, o vía eh, virtual, ¿no? Es decir, la escasez de materiales es impresionante, ¿no? Y inclusive lo que hoy en día el Ministerio de Educación envía los libros de texto, a los comunidades, a los colegios, es un diseño todavía centralizado y sin mucha pertinencia Lo hago con conocimiento de causa, porque soy un padre de los juntas, estoy hablando, soy miembro de un consejo educativo, estoy hablando con los textos, de los libros que decir, los libros de la parte rural, y realmente lo único que se puede decir es que de no son pertinentes ni tienen calidad. Entonces, comienza, la empresa de la literatura tiene esa materia que se llama producción de materiales educativos y eh, nos hemos propuesto darle fuerza a los estudiantes de la de lectura. Las guías de lectura, guías de lectura es mundo, en el mundo, y en muchas guías de España, de Argentina... ¿no? Y inclusive, creo que alguna persona ha utilizado bastante ¿no? el caso de la guía de Andrés Jordán, que vive en Cochabamba, con unas guías muy lindas para esta literatura. Eh, también en Ecuador, por ejemplo, eh, se ha publicado una novela que se llama Las de La Señora de San Jimitina, esta es la guía de lectura que se llama memorias que eh, un cuaderno de análisis se llama, y es una guía impresionante uno de estrategias, actividades y formas, digamos, que conlleva al estudiante a veces, acercarse a la obra literaria. Y por supuesto tenemos también unas guías de Ecuador, de una poeta, escritora indígena, de una luz de, de lema, que nos ha compartido su trabajo hace un tiempo y está fundada hasta guía de un trabajo de la Comisión, cosmológico, desde el diseño, eh, digamos el diseño estético, desde la lógica ambiental. ¿no? Entonces, hoy tenemos en el mercado editorial de La Paz ¿no? muchos textos, muchos dibujos, muchos eh, elementos de color, visuales, ¿no? pero nunca nos hemos puesto a analizar que esos diseños implican una racionalidad. Implican una relación, implican una forma de constituir al sujeto que lee, ¿sí? Porque el diseño diseña, el diseño diseña sus utilidades, el diseño implica una clase ontológica, es decir, es una forma de ser, ¿no? Entonces, a partir de ello, eh, hemos trabajado ya un corpus de cuentos orales y discurso, y desde la configuración de la chicana, es que estamos intentando. De configurar una herramienta que permita acercarnos a la mayor pertinencia posible con los jóvenes, con los niños, ¿no? Y preguntarnos y problematizarnos para qué se debe leer, para qué se debe escribir, y si solo se debe leer y se debe escribir, y si no también habría que escuchar y conversar, que son las dos capacidades más olvidadas del sistema educativo es decir, no hay proceso de enseñanza que se basen en la escucha y en la conversación sino solo, solo la lectura y ni siquiera la escritura solo la lectura y Las políticas la educativas de los últimos años inclusive el, el, el, el, el parámetro ¿no? está solo basada por en la lectura en el borde de la lectura y no en el borde de la escritura el lector que escribe y bien, pues el lector que puede conversar y que puede escuchar. ¿no? Entonces, en esta propuesta, a las cuatro dimensiones: ¿no? leer, escribir, leer, para escribir, o escribir la lectura, y por el otro lado, escuchar, para hablar, para conversar. Bien, a partir de estos, de estos elementos, es que, hemos hecho, como les decía, hemos configurado una serie de textos que estamos leyendo en el curso. Pero para esta la ocasión eh, vamos a focalizar un cuento del de gran Amauta, José María ¿no? Eh, por su cuento de abonidos, sea, de su hemos leído también el libro de los animales de los ¿sí? Eh, un cuento pasado, un libro de cuentos pasado en la ocasión de los animales, eh, y eh, no podréis saber eso de esto, porque sería mucho, sí, nos vamos a focalizar en la porque los animales los animales en chasca los animales en chazca, los eh, otros no cuentos que ya estamos orientando porque los animales hoy en día es la dimensión que tiene de configurar la condición humana ¿sí? la condición humana entonces hay teorías desde la cosmología política desde los textos de, de Jilá, por ejemplo eh, de culturismo y desde unas teorías que se acercan precisamente a comprender la naturaleza como cultura y no dividir cultura y naturaleza ¿sí? digamos considerar que los animales también son seres humanos ¿sí? o por lo menos están en la configuración de ser seres al igual condición que los seres humanos entonces vamos a probar la siguiente teoría eh, tenemos una base teórica que, por supuesto, una base teórica que está eh, eh, fundamentada en los estudios de la guardia, de los estudios culturales y de los estudios que tienen que ver con la madre tierra. Actualmente, es que varios de ellos, eh, un colombiano, que está ha la base de, los, de los estudios que han logrado, digamos, configurar la teoría desde los pueblos, es decir, el trabajo de campo. Visitado comunidades negras, comunidades indígenas, y desde ahí han logrado con No es una teoría no, solo académica, o una teoría abstracta de, un, de un creador, digamos, académico que puede formular categorías, es básicamente la articulación de la experiencia de investigación en comunidades. Hay algunos elementos que configuran teóricamente ¿no? cómo pensar la desestructuralización que viven los estudiantes. Tenemos estudiantes, por ejemplo, porque pueden estar en un lugar, pero su mente está en otro lugar. Están en un territorio como un paseo, pero no asumen el territorio. Paseo, no saben de las montañas, no saben de los campos, no saben de la comunidad sexual, menos lo tienen, porque inclusive pueden saber, pueden conocer, pero no tienen la mínima el sistema. Hay un proceso de desprestigioso, por el presente. Otro elemento importante es, como decía, establecer que las ontologías relacionales son vinculantes de la parte con el todo. Todo tiene relación, no hay nada que no esté relacionado. ¿no? Entonces, las ontologías relacionales hoy son la emergencia epistémica de los pueblos que están buscando recuperar la conexión con la madre tierra, con la naturaleza, con el cosmos. Esas son muchas políticas, ¿no? De los extractivismos y, y las rupturas. La separación que hay por la razón entre ser humano y naturaleza es un efecto precisamente del avance moderno capitalista que está haciendo estragos o sea, en la configuración de nuestra humanidad. ¿no? Creer que solo el ser humano por sí mismo puede gobernar todo, puede organizar la sociedad, su vida, etc. Y creer que no necesita de la naturaleza y mucho menos necesita del cosmos es el mal que hemos heredado desde la invasión colonial. ¿no? y se han acontecido en los últimos 200 300 años con la industrialización y los últimos años de la neoliberal y ahora con la globalización pandémica. Entonces, es importante eso de la gente pedagógicamente es decir, leer textos, pero leerlos, leer una coordinada posible de reconectarnos, de vincularnos, de devolvernos como sujetos, como seres humanos, como personas, a los ciclos cósmicos. Escribir, producir textos, por supuesto, y ser críticos a un orden de injusticias, a un orden de desigualdades, pero al mismo tiempo articularnos a las conexiones posibles que la Tierra... Se está levantando. La siguiente, por favor. Hay una serie de definiciones que no he querido ya describir, pero que tienen que ver, como mencionado, con las teorías de Derrida y el pensamiento amazónico. El pensamiento amazónico que establece una relación, por ejemplo, entre el jaguar y el chamán son relaciones de mis teorías impresionantes para tomar en cuenta, por más que estemos a. Eh, kilómetros de distancia o se quedó una copa de abasomía en sus cuerpos dentro de imaginario acaso que el anáculo no se ha habido abasónicos que el anáculo es el primer centro eh, urbano ancestral donde eh, concurrían distintas etnias era un estado multiétnico? quizás un reflejo de lo que se quiere construir como estado ¿no? Entonces, precisamente el pensamiento amazónico, yo soy de los yugas y de Guadalajara, cuando cruzamos la cumbre y nos internamos en las yugas, estamos en la Amazonía. Es el umbral de la cumbre y lo que viene después, es la churumana, la churumana, de a poquito que en la Amazonía y todo el ente se va a pasar y ven y y más allá ya estamos en la Amazonía, ¿no? Entonces, la naturaleza de la Amazonía, las nubes de la Amazonía, las lluvias viajan y llegan aquí, ¿sí? Cuando vemos que está nublado que la estructura andina de de los elevados, ¿sí? eh, Los vemos configurarse, no los vemos, digamos, a veces con la relación que pudieran tener con los vientos, con el aire, con la atmósfera de la Amazonía. Nos muda la Amazonía de lunes en gran parte. Y nosotros, ¿cómo le a la Amazonía? el ¿elegidos? Pero hay un destino ahí, los jóvenes están contaminados, muchos de los jóvenes, pero ahí me detengo. Entonces, puedes ver ahí un tipo, por ejemplo, una hermana amazónica, del recién que nos sé, envió, grupo que tenemos, sé. y podemos ver cómo ellos conviven en total la claridad de la relación entre eh, la agua, eh, la claridad de la leche, el ritual ¿tú? y el de los animales. ¿no? Esos son mundos no compartimentados, mundos no separados. ¿Qué es la ontología internacional? Una ontología que implica la convivencia entre seres, algo que la no modernidad obviamente se separado. todavía bien? entonces, la otra teoría obviamente de los seres es la teoría literaria, ¿no? la teoría literaria la creativa. Desde autores importantes como Rondo Lara, desde Jacobson, en la propia universidad, eh, Cristela, pero donde figuramos algunas categorías que, duramos, que tienen que ver con los personajes, con el personaje principal, el secundario, el tiempo, el espacio, el discurso, la historia. Esas es teorías literarias son muy importantes, pero no nos reducimos la a, a, a las teorías literarias, ni queremos solamente que los estudiantes leen textos buenos hechos a de las teorías tenemos que ir también a, la, a las otras teorías culturales como comprender el sonido, comprender el canto, comprender la danza que se puede dar en, en las culturas y las prácticas como también en los textos, ¿no? Y el texto, la comida de Yasuniti, es precisamente un ejemplo de la sonoridad, de la danza, del baile, como formas epistémicas, no como formas culturales como un entonces, también tenemos un punto que llamamos no un fundamento pedagógico, ¿no? sino un tejido pedagógico. Entonces, articulamos varias dimensiones, desde Pablo Freire de por ejemplo, ¿no? el tema generador, porque trabajamos con temas generadores, y los temas generadores van configurando, eh, van configurando, digamos, las posibilidades de que el estudiante genere ideas. Le interpele al estudiante esos temas para que pueda generar pensamiento, generar actitud, generar comportamientos. Al principio dice AINI, porque AINI tiene que ver con las relaciones que debe haber en nuestro propio grupo de trabajo. En nuestro caso, en el grupo de estudiantes que hemos trabajado, hemos hecho AINI permanente. Han sido algunos meses de compartir dibujos, compartir lecturas, compartir procesos teóricos. Todavía hasta la noche seguir revisando y compartiendo y eh, asumiendo que no todo está dicho, ¿no? que tenemos que ir haciendo el camino. Hay una idea de aprendizaje que tenemos en esta es no clásica, es la clásica enseñanza de aprendizaje. Yo he sido el concepto dominante después del constructivismo, enseñanza de pues, bueno, en aprendizaje o los textos de mi los textos de aprendizaje, esos textos que están viendo a los estudiantes. ¿no? Nosotros partimos de la noción de aprender a desaprender. Hay que aprender a desaprender. ¿Para qué vamos a aprender a desaprender? Es desmontar la forma como nos han hecho ver la realidad, la forma como nos han separado de la naturaleza y de... De, de costos ustedes ¿no? o sea, quieren aprender esas formas importantes y masculinarias por supuesto, ¿cómo viene para qué? para reaprender, volver a aprender aquellas dimensiones que tienen que ver con la relación eh, con la naturaleza y con el costos ¿cómo viene también aprender a emprender? el aprendizaje o el emprendimiento que es muy inclusivo por las empresas y tiene su alternativo por supuesto, cuando se quiere hacer un emprendimiento emprendimientos virtualistas emprendimientos que tienen que ver con la dimensión competitiva ¿sí? global capitalista ¿no? más bien ¿no? eh, impulsamos el emprendimiento a formas comunitarias formas colectivas a formas solidarias y nuestro propio grupo de trabajo ha sido así ¿no? en un proceso siempre de diálogo de colaboración, de revisión de los de de las gráficas, donde eh, nos hemos ido retroalimentando, eh, construyendo, eh, sugiriendo y cómo podido constituir una forma de trabajo basado en el AIB y aprender a desaprender para que aprender y emprender. Esta participación, digamos, pues, en este momento, esta participación es un ¿no? emprendimiento, es, es proyectarse a participar ¿no? y mostrar lo que estamos haciendo sin miedo más que ir proponiendo algo a la sociedad. La educación liberadora, por ejemplo, ¿no? es un concepto importante y tiene que ser liberado, Tiene que liberarnos de, de todas las de dominación. ¿no? Y, obviamente, la universidad compleja, ese es decir, el pensamiento complejo, que es de las aspecto de, de, de, de la Muy bien, por ejemplo, pues es lo que más se acerca a la pertenencia con las otras de los estudios la, la universidad, creo que dos elementos, ¿no? Primero, trabajar con la incertidumbre, ¿sí? Es decir, nosotros no hemos copiado una esquema, una receta, Estamos tratando trabajando en camino, ¿sí? Y lo estamos haciendo, digamos, eh, haciendo insurgir nuestras intuiciones. Y el otro elemento es el trabajo con el error. Hemos conocido muchos, muchos errores, hemos dibujado de manera cultural hemos tenido una ortología eh, que motiva las relaciones, pero hemos llegado ya a un camino de una ortología relacionada a partir de las lágrimas y a partir de los libros. Bien, vamos por favor a la siguiente. Cuando proponemos las líneas de lectura, generalmente se hacen las líneas sin pensar en la estructura dominante de la escuela. Y tenemos estructuras dominantes que, en todo, estructuras serranas, eh, vamos en guía, profesor Alfredo, creo que esta estructura tiene una estructura escolar, no, eh, no eso ya es del pasado, Europa ha criticado hace más de 200 años esa estructura colonial, Foucault desde los años 60 70 ha criticado esa estructura colonial eh, del habla, eh, que los pueblos dicen jaula, generalmente son jaulas, donde se hace un proceso de aprendizaje, de la enseñanza, y planteamos sin de la sin de la estructura. Otra forma, ¿no? hay un espacio intermedio donde los estudiantes pueden estar al salir del, del aula, por ejemplo, y más allá está la vida, la naturaleza. Y hay distintas prácticas que se ven los estudiantes, desde conversar, desde el Europa del, del forum, aprender el mundo probando el mapa allá. Sentados en la tierra, hacer pan, ver el otro, estar cerca al cuerpo, a fe, que se diría acá en nuestro medio, o sentar, cosechar, se producir en otros campos. ¿no? Entonces, la misma manera que Dios en el que se Pérez dice que somos un, o tenemos un modelo socio y comunitivo y hay que saber, ¿cómo es el socio-comunitario-comunitario? ¿Qué es lo que es Claro, se hace nada, se hace algo tratín, pero lo que nos ámbitos rurales. ¿Dónde estamos sustituidos en el mundo? ¿Dónde están los yugas? Los yugas siguen siendo las yugas coloniales. Debo que hecho con mucha buena voluntad. Colegios azules, perfecto, pero hoy en día, digamos, yo lo no más adentro que afuera y solo en la configuración de las aulas. No hay espacios productivos. Entonces, ya bien, lo analizamos, ¿sí? que pensamos crear guías de lectura para trabajar en un ámbito como ha dicho el tiempo un estudiante Morico, dijo, la realidad interna, del aula, en general, hay que ser procesos continuos abstractos, y del trabajo del aula, como también la realidad externa, que es la más del de aula, que es ojalá tuviéramos los ovejos en espacios productivos, como también en la comunidad, en las montañas, en los ríos, en los lagos, etc. Y hay experiencias realmente que se conviven, ¿no? El eh, Colegio de Cultivas, por ejemplo, tienen sus cultivos a unas distintas, las 4x4, que es un proyecto anual y al final del donde conversan eh, y tienen su proceso de apoyo con los estudiantes frente a frente y cuando tienen que conversar en el círculo también tienen sus espacios. Pero también salen a los procesos productivos y tienen que ir a la reparto y la cancha es de tierra y es un desnivel o sea, están colocados a la naturaleza y parece que cuando el colegio tiene más gozo, más enero, más... Etc., es lo mejor, pues no es así Europa, Dinamarca, Alemania y en países latinoamericanos como en Colombia, en Ecuador y en Perú se están direccionando en estas formas coloniales de la escuela del alma, ¿no? Y se está haciendo una relación eh, interactiva, si se quiere, entre los procesos del alma, la infraestructura eh, educativa y, obviamente, eh, los campos productivos y los campos del contexto comunitario. Entonces, en eso, eh, con aquí. vamos en hacer eso con esta guía. Y nuestras actividades se van a hacer con un cuento de la eh, sumití creemos que con las actividades con las enacciones que le en damos, las o sea, enacciones pueden ser de una dimensión eh, que permita emprender o sea, aprender a desaprender para aprender a reaprender y aprender a emprender ¿Dónde se emprende, en la comunidad, en la familia, en el mercado en las montañas, en el río de el ¿no? Bien, vamos a la siguiente forma. Entonces, a partir de esta dimensión eh, eh, organizativa, ya había usado esta estructura de la chacana, que tiene que ver con el tiempo, un ciclo del tiempo, pues, hoy ah, estamos en tiempo de cada cita ya y nos pues, aproximamos, pues, como habíamos dicho, hasta el primero, el 1 y el 2 de noviembre, que es una fiesta de los años de tantos Martin, ¿verdad? Nuestro país, nuestra ciudad, tiene una fuerza social, ¿sí? Pero esa fuerza social, porque es práctica, digamos, se espera muchas cosas los de juntos, de eh, digamos, también puede ser una dimensión histérica de conocimiento y no solo de reproducción de la costumbre, porque siempre hay muchísimas cosas cada sitio que se vuelve cada año, cada año que vuelve, siempre cosas poderosas, siempre hay cosas impresionantes no son las mismas por más las, las mismos prácticas, por más que hayamos en la Argentina, por eso muchos de la pacha en agosto, gran parte de la sociedad boliviana hace lo que hacemos y la pacha, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene que ser cada vez aparentemente lo mismo? No, pues hay muchísima información de algunas cosas que se expresan por su propia lógica. Y hay que estar en los rituales, hay que estar en las ceremonias y hay que estar en las dimensiones, digamos, de internas de la práctica para comprender lo ¿no? nuevo. No se puede comprender esas dimensiones eh, de los rituales desde una unidad. La vida que hay que hacer siempre, pero como es un hombre como algo tradicional, como algo de un siglo, etc. En medida que estemos inmersos, como podemos estar en un texto, también podemos estar en una práctica ritual, entonces vamos a poder también, digamos, hablar desde el interior de lo que se piensa. Bien, entonces, hemos dividido en el curso eh, las personas que han querido participar para este evento, eh, digamos, el primero el turno más antiguo el los personajes, el tiempo, el espacio, y posteriormente, hemos trabajado los temas, los temas generadores que se han iniciado, ¿sí? Hemos encontrado en el cuento cuatro temas, perdón, tres temas importantes. Uno que trabajó lo único, que tiene que ver con el corazón y el mundo, la naturaleza y la cultura, ese tema. Otro tema, la visión zoomófica, y el otro tema, la sonoridad ontológica o el sonido, de la danza y el ritual que hay en el cuento. Les recuerdo que estoy hablando del cuento La Agonía de Yasunitis. Este ese cuento de José María Aguilera es La Agonía de Yasunitis y es un cuento que se ha publicado eh, más o menos por la década de los 60 del siglo pasado. Eh, trata de la muerte de un danzak, el danzak de Tijeres. ¿Sí? El danzak de es muy tradicional allá. Cuando digo Perú, no estoy hablando de la división cubaborial de los estados republicanos, ¿no? No, en la parte andina de allá, ¿no? Digamos, por Cusco, de las, etc. En la parte andina de allá, eh, o en el territorio de Tabantín suyo, si quieren, entonces estoy hablando de ese territorio conmigo. No estoy dividiendo Perú conmigo, ¿no? Entonces, en la parte andina de allá, en el, el suyo, digamos, en esta danza. como que hay la danza del Tingu, la danza del Hacha Tarazanti, por ejemplo, que es una tradición impresionante y que esa danza tiene es que ver con la relación entre vida y muerte en un continuo, no con una separación. Y peor a la existencia del infierno ¿no? o del cielo. Nada de manera, es una tradición religiosa, católica. Que merece ser respetada cuando se cree, pero también debe ser respetada aquella otra dimensión espiritual del mundo antiguo y del mundo nacional. Entonces, eh, estos temas son los que han configurado básicamente. ¿no? Este cuento trata, como les decía, de la muerte de la mudanza, que recibe el presidente tiene en su coro y que, que comienza a sentir en el corazón, la intuición es importante y en su primer. Eh, en su primera intervención dice, ¿no? A su esposa le dice la de saca, le dice la sangre, le dice el corazón avisa la cascada del santo no Desde la vida, digamos, la forma del conocimiento está en la intuición en el corazón, no en la mente. ¿Sí? Entonces, y así de repente, el repente él va sintiendo que llega un poco que en su proceso espiritual, y, y se le para la cabeza. Y es que llega el espíritu de la montaña Y él lanza según el espíritu de la montaña, toca las tijeras, en verdad, que toca las tijeras y se corta. Bien. Yeah. Es una danza maravillosa, porque a los estudiantes se escondan para ¿sí? no saber si Es una danza maravillosa y es por siglos si si si si si va aumentando su agonía, al final llega la mente, pero muere de manera interesante. Lo primero que se paraliza son las piezas la pierna, la pierna, la otra, y después la cabeza, después los ojos. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque primero se muere con los pies, y lo más importante son los pies. Y los pueblos aprenden por los pies, es decir, caminando. Por eso el concepto de caminar es muy importante en los pueblos, caminar territorio y, los, y, y el suyo es una estructura de caminos, ya sabemos que el núcleo de línea donde la lógica era básicamente que caminar caminos y conectamos a los lugares sagrados. ¿sí? Entonces voy a hablar sobre la importancia de, de, de los pies y de morir por los pies en de esta danza y por qué se mueve en final Así lo único que se paga es el segundo de los ojos. Y me dice así comenzamos ¿no? Ah, ¿no? 10 minutos, por favor, ah Entonces, eh, este cuento, eh, cuando muere Sasuniti, Sasuniti se tiene eh, el la casa, y desaparecerá el su matanza, digamos, el cóndor, solo puede ver a la esposa, eh, solo puede ver a la esposa. Y la comunidad que ha, llegado, que ha, que ha sido eh, avisada, digamos, por el manda a la comunidad, llega la comunidad, llega los músicos, llega la pista, llega el feminista, y entre todos es impresionante la atmósfera de, de la habitación y de la casa, ¿no? Porque influyen animales, salen los cuis, salen las arañas. Salen los puñes, salen las arañas, salen las hormigas, salen, eh, eh, está presente la chiriquinga, ¿no? El condo, ¿no? Y todos los animales que tienen actitudes, escuchan y comprenden, son conscientes. ¿Sí? Ese es, este punto es impresionante, ¿no? Porque los seres animales. Digamos, se constituyen como seres de comprensión y seres de lenguaje, porque además emiten sonidos, que emiten miradas, que emiten actitudes, pero no ajenas, no se asustan directamente con el sino que también son parte del ritual de muerte que va a pasar el montanzano. ¿Sí? Y en su fase final, porque los sonidos, hay unos ritmos, ¿no? unos ritmos que, que van incrementando su agonía se pasa un ritmo a otro, a otro. y el último ritmo ya es más bien de muerte y de advenimiento del nuevo danza hay un danza joven que emerge del grupo que llega cuando ya muere inmediatamente sale un danza joven y sale con una energía impresionante saltando y bailando de otra, eh, con otra energía ¿No? Pues este cuento trata básicamente del ritual de la muerte muerte que implica la generación de la humanidad. Sí, es hermosísimo este cuento ¿no? muy lindo para jóvenes y que los jóvenes sorprendan de que este ritual se lo practica todavía, ¿no? está vigente en un territorio andino, no en Perú ojo oh. No, en Perú. Cuando decimos Perú, es una religión No, Perú con Bolivia son profesiones republicanas, que hay que aceptarlas, hay que reconocerlas, hay que respetarlas, pero también hay que respetar un imaginario, una dimensión territorial que debemos recuperar. ¿Cómo habitamos el territorio de nuestros cuerpos? ¿Sí? Mi cuerpo, qué territorio, por qué territorio está habitado? ¿No? Mi lenguaje, mi cuerpo, qué territorio. Entonces es importante recuperar lo que diría Silvia, llegará a la biocisión. Mi vida y yo. ¿cuál es? no la vida es. ¿no? La mía no es el La mía es el trabajo de su hijo, ¿no? la banca de la vida, etc. Entonces es importante lo que diría Fernando Torres que de Dios que es la que su teoría. Hay que vivir el pensamiento simultáneo. Y en general vivimos un pensamiento simultáneo. Estamos hablando de la pensamiento pero a mí no pensamos como seres, como Estamos en una dimensión formal, porque ya eh, se moderna, muchas veces en las instituciones, en el trabajo, en el colegio, ¿no? pero al mismo tiempo estamos, ¿no? invocando a nuestros muertos, haciendo un chivado, echando haciendo un chivito con la coca, ¿no? hablando con los seres, o sea, el simultáneos de desayunos simultáneos, de a veces, Hemos perdido el pensamiento simultáneo y hemos atrapado con una sola idea del mundo. Y acá en esta propuesta se atrapaba la idea del mundo con, mucha, eh, con mucho detalle. El mundo, el mundo es un conjunto de los que nos han creer que, que existe un solo mundo y que todos debemos tener una actitud crítica frente a ese mundo. Soy crítico, soy libre, por tanto, critico ese mundo y puedo hacer lo que me plaza. Porque este mundo le eh, garantiza la libertad de No es cierto, existen mundos en el mundo. Los mundos en el mundo son aquellos que, en cada bioregión, en cada cultura, en cada pueblo, existen mundos que son infinitos, que no se puede a veces eh, comprender si uno no habita esos mundos. Siempre estamos distantes de los mundos, pero los pueblos y las bioregiones tienen sus mundos. Es toda una teoría, esto de los mundos, o de los mundos en el mundo, porque presenta la idea y la del uso común, de la existencia de un solo mundo, de una sola realidad clara. Bien. Yo creo que podemos entrar las gráficas, a muchos elementos más, por favor. La palabra viene las gráficas y las la Hemos ¿Sí? ¿No? comenzado así, de a poco graficando, intentando, digamos, eh, concurrir en una imagen determinada las dimensiones ideológicas de las ciudades del TEP, es decir, de la narrativa. Y hemos tenido el eh, proceso de conversión que nos que digamos, en ese lado del otro. ¿no? Eh, aquí no están los cuyes, no están las olas, no están las azotes de maíz, no están los músicos, pero nos sirvió para comenzar. Vamos a seguir para comenzar a utilizar la siguiente, La siguiente, la segunda. Eh, estos dibujos eh, lo vamos a hacer, pero que eh, con muy buena voluntad, pero el dibujo una por ejemplo, no es el contexto. Sí, no es el contexto. Pero fue una.. Creación de son que hizo, ese que hizo lo que tuvimos que corregir, porque estamos eso, en eso, en el además, a ver, por que, que, el caballo, ahí está, ¿no? Cuando, en verdad, el del caballo sobre es parte de la colonización. ¿sí? hay una imagen, una parte narrativa, donde el caballo va a ser vencido por las dimensiones de la naturaleza que es obviamente la acumulación de una división de resistencia en el mundo que se da de resistencia anti-colonial entonces no es sobre el caballo bonito y lindo que vemos en todos los textos que se venden por un lado a favor decir, ¿no? son animales eh, digamos sin relación de poder, sin relación de dominación son animales que hay que colorear, que es que importa, un león eh, animales inclusive fuera de nuestro contexto y que los asumimos como un proceso de organización, eso es lo Eso hoy a en decir que hay que organizar la tributación de nuestros animales en relación, ¿Sí? en relación, digamos, de nuestro territorio y nuestra los... propia bioregión. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí, vamos, esto fue ya el, el, el avance. De a poquito, eh, digamos, eh, el morir en este caso fue avanzando por su tributo, el avanzar que está ahí. Ya estaban los, eh, las direcciones de la cocina, de la casa, eh, la esposa, el, el, el, la cascada, el cóndor, ¿sí? pero todavía separados, ¿no? Todavía no Pero la discusión de lógica, analizamos los dibujos, porque nuestro objetivo era dibujar con una ontología relacional y no con una ontología de separación. Entonces, vamos en ese proceso, vamos a la siguiente entonces, este libro maravilloso también implicaba este, eh, cómo se presentó el estudiante el dolor de la muerte del lanzar, ¿no? Eh, focaliza solamente esa imagen, eh, ahí hay un lanzar nuevo que llora cuando muere el lanzar, ¿sí? Y digamos eh, hay otros seres que ustedes ven por atrás. Es una imagen maravillosa de fondos, de apariciones que la estudiante ha logrado representar en el momento que ha leído cuento, ha seleccionado y ha mucho tiempo de esta manera. ya estamos dando un paso distinto. ¿no? No, está, no está representando lo que es el texto de una manera lineal, eh, eh, digamos, ¿no? sino están viendo el sentido oculto en lo que se representa en las palabras. ¿no? Y le llevó a tocar digamos eh, ¿no? pues esa dimensión eh, del dolor eh, de quien está muriendo, y al mismo tiempo, veremos cómo que vive la vida, ¿no? porque no es solo la muerte. Siguiente, ¿Sí? eh, tenemos ahí, obviamente, en el cuento, el cuento no se ve, pero la gráfica sí se logra eh, gráfica. El cuento es el es el espíritu de la montaña, la nación antigua, y ustedes recordarán. Aquí en la Universidad de arte, creemos que nuestras casas nuestras habitaciones están lindas por el O no. Es que si creemos si que hemos perdido y la ontología de la separación nos ha dominado, ¿no? so que la ley no la estructura para la ley es la técnica de la entonces, me imagino que los organizadores de la feria de hacer una visita para que venga más gente. Claro, tienen derecho, si no, no ventas. Ah. Entonces, ahí están los músicos y ahí está la niña, la hija menor, que en el momento en que está muriendo el padre, siente ganas de cantar. Es impresionante el canto, ¿para qué? ¿Quiere cantar como cantaba en las orillas de un río Recuerda. Sí, ¿Por qué? Porque el campo ayuda a que la naturaleza fluya. Y aquí quiere ayudar a que su padre, que el lanzar que está muriendo, tenga el flujo con la gente que le da es misma ah, espatanza. ¿Sí? Pues el campo de ¿sí? la Vamos a seguir. Dos minutos, por favor. Ya. Entonces ahí es donde ya muere el lanzar. Pero habíamos dicho, muere por los pies Ese relato es maravilloso. ¿no? mueve con los pies, al final de la cabeza y el ojo, y ahí el lanzante. Joder, que estaba presente, pero que siente el momento en que muere y el combo pasa, digamos, de haber sido parte del ritual del lanzante que ha muerto a ser el de la generación, ¿Sí? todo es igual, ¿sí? En el relato se dice, el combo está estar ahí, algunos no lo ven, pero aquí. Ah, estudiante, aportado, dibujar, mirar, mirar, mirar, aprender, comprender esa dimensión espiritual presente en ese sitio, ¿no? Y de, de verdad, el mamá el cómodo es el que guía la nueva energía en el momento que nace el otro la sangre, que es un joven tiene unas citadas maravillas que podemos leer, que no le describe el santo, estos perdones nuevos, ¿no? que emergían a partir de la y y la influencia de, de la vida. Vamos a la ya había terminado. Este es el último dibujo en el que se ha concluido. Hemos contribuido todos porque primero damos cercos, o sea, de, de, no que le faltaba a que a la, pero, de, de este que era el tratado. Y todavía estoy nos ha ayudado a hacer el trabajo Lucy y quien está acompañando los procesos creativos de ese artista, de los invitados al curso, y con ella estamos aprendiendo muchísimo. Y obviamente, en este caso, a mí me encanta dibujar pero la colonialidad de la escuela, mmm, aún hay que que lo mire de dibujo Yo un magnífico dibujante en mi margen, en la presentación, y hoy, como pues, no secundario, estoy construyendo aquella capacidad creativa que en su momento, digamos, sería cortada. ¿no? Entonces, aquí podemos ver la integralidad. Este es, es un cuento de ontología internacional que vincula múltiples experiencias del cuento. La muerte, la vida, hay un libro ahí que es un presidente del rojo que está gastando todo lo que es la muerte de de y que tiene que ver con último momento de la danza, el de la que está allá abajo. ¿No? Y el lanzamiento, luego que está emergiendo, el cómodo en el momento de, de la muerte, el cómodo en el momento de la vida, etc. Podría poner los animales, aquí está un, una gallina, que es el ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? y por ahí es un coño. Sí? y uno lee eh, la actitud que tienen los cuyes, o sea, la nacionalidad, el comportamiento, la mirada y el, el lenguaje de la ganglion, más o menos atados de representar a Seguramente Seguramente podemos mejorar y podemos ver que puede ser como una fuerza la presencia de los animales, a nuestra ya está. Entonces, termino con el siguiente. Yo creo que este dibujo y el proceso que estamos generando este en la teoría que nos nos puede llevar a la tija, Hoy los libros de texto, eh, los, los textos que se venden, ¿sí? que en general son eh, o implican, digamos, bases psicológicas de separación. No ¿sí? se ¿sí? desarrolla. Y aquí lo que se ha hecho es intentar hacer un proceso de reconstitución de las psicologías tanto en, que no, es una actividad de los estudiantes. Una siguiente pregunta. ¿Qué? ¿Sara? ¿Sara? ¿Sara? ¿Qué eh, finalmente, las actividades que... Eh, ¿Ven? De, ¿Puedo de, de decir algo? Por favor. Eh, este es un cuadro, eh, solo puede ser que una foto de es parte de un texto, eh, de la cultura Mochica. ¿Sí? De la cultura Mochica, que tiene ahí en el medio, de, la gira de, esta, de esta vida, de esta y al medio hay una persona que está eh, con la cabeza en el mundo de arriba y los pies están en el mundo de abajo. La... Y el mundo de abajo es el mundo de de abajo, ¿no? Ahí los esqueletos. Los esqueletos están despejando, están diciendo, es una mala de digamos, ¿no? ¿no? son los esqueletos, son pozo del infierno, los de la apagar sus males. ¿no? no, es un Así tiene sí que ser el Miguel Pach. ¿no? Entonces, algunos se que el uno se reconoce el Miguel Pach. ¿no? Y ahí se viene el Miguel de Y le están jalando los pies. Y en el relato dice, ¿no? Eh, este mundo es como si estuviera agonizando. Le están jalando los pies para que llegue al mundo de los humanos, ¿no? Entonces, pero eh, aquí se dice, porque con los pies es lo primero que ¿no? se entonces, Sara, ¿qué quieres decir sobre las Por favor, un Primero, eh, ya planteamos sobre las guías, sobre todo, estábamos empezando a hacer algunas eh, preguntas. Entre las preguntas de mi caso, yo estaba trabajando con los animales. Una de las preguntas que me estaba planteando que se estaba planteando eh, ¿percibiste alguna vez en tu entorno las reacciones que tienen los animales en el mundo de la Y en este caso sí, ¿no? Si la respuesta es positiva, realiza un texto descriptivo. Esto ya es solamente para que vaya describiendo cómo se percibe esto, su estudiante. Si fuera negativa, realiza un paseo por la naturaleza y observa los animales. En este caso estamos planteando esto de unir, ¿no? lo que está dentro para afuera, y en el caso de que ellos no hayan tenido esta experiencia, entonces vayan a la naturaleza y observen todo eso que se está viendo en el caso unido. Eh, otra de las preguntas también era desde tu perspectiva en el encuentro la comunidad de los los animales y humanos son iguales, similares, diferentes, están conectados. Y para eso eh, responder con un texto argumentativo eh, de modo de que además de razonar pueda... Eh, argumentar todo lo que está persiguiendo mediante el cuento y cada uno de nosotros lo que está haciendo es plantear a partir de preguntas eh, no solamente plantearlas sino que ellos las asumen y que ellos tengan la vivencia a partir de esa lectura. Eh, creo que esto es lo más importante para complementarlo el cuento parte que nos anima. Gracias, sí, sí, sí. hoy en día hay muchas más actividades, todo lo que hemos dicho, o sea, el texto, parte o sea, de la comprensión de la vida de lo moderno ritual de la física de la danza los cursos textuales, es posible articular en acciones y entrenamientos en la escuela, en la comunidad, en las montañas, en los ríos. ¿no? Eso es muy importante, creo, en es algo que estamos planteando, una guía articulada con una Siete de incluso una guía armonizada para el de agua. Gracias a todos ustedes.